Buenas tardes, y aquí estoy con el abanico en mano, porque no hay manera, vengo a grabar un vídeo, un vídeo de De Comprita, De Comprita, de, va, pero es de varios sitios, vamos a empezar con el tele. ¿Ven por dónde vamos a terminar? Por bazar, mi pues. Empiezo. Estoy en pie. Eh, a ver, que yo quiero que se vea bien. Ahí. Mira. Ahí, en el de ar. Una tienda inglesa que hay en, en, en, en Málaga y dos. Pero ahora la van a quitar y van a poner otra cadena inglesa. Y el DEAL mmm, lo puso todo de oferta y lo han cerrado. Mirad, compré esto. Que mirad, para poner especiero. ¿Veis? Pero yo lo quiero para ponerlo en la pared. Me costó 2 euros. Porque estaban de rebaja. Y poner aquí todos los tarritos de lobo Y también compré con esto... Unos tarritos de Docker de purpurina, pero como no sé dónde lo he guardado, guardado. Sí, es cuando bien. aparezca os lo enseño. ¿Vale? Y lo compré para eso, para poner aquí lo, los tarritos de, de nuevo Esto es del DEA. Sigo. Ahora, vamos al Teddy. Mirad, fui al Teddy. Y me voy ya a asentar. Voy a tomar asiento. Hace un calor. Madre mía, Mira, son las 7 menos 4 de la tarde. un calor. Y compré estas cuentecitas plateadas para los entredos. Que me parecen muy chulas. Me costaron un euro. ¿Vale? Y, y bueno, todas son iguales y son así: plateaditas. Son de plástico, ¿eh? Nada de... Mira, compré estas cuentas. Me parecen muy bonitas. Así como africanas. Muy... No sé si se dice tribales. De tribu. Pues así. Y son alargaditas. ¿Veis? Y tienen el dibujito como muy... Muy africano. Y me gustó y cogí un paquete. Y este me costó un euro. También. ¿Qué más? Encontré esta que son de plástico pero son así como doraditas y vienen de varios tamaños y formas y me gustaron me costaban un euro y compré una bolsita que parece muy chula dale al like y son de plástico plástico y son de plástico qué guay qué guay qué más eh, mira, encontré las más coqueta, la más hermosa, es tan rabiosamente bella. Las casitas desmontadas, para montarlas valen un euro. ¿Veis? Y compré. ¡Hola a todas! Bienvenidos y bienvenidas a. ¿Cómo es? Una que es esta y la alta que es esta porque ya mismo está aquí la Pascua Y bueno, pues para decorarla A ver si hacemos un tuto Y, y las decoramos Y una costaba un euro La, chiqui, la chiquitita uno euro Y la larga un euro también O vale igual entre flores, fandanguillos y alegría, nació Riven del desde del de Scrap. ¡Ah! ¡Ah! Encontré a quien maneja mi barca quien con los remo y todo. Y la vi mona y dije, mira, para hacer un diorama o algo, y la cogí. Y costado un euro. Muy mona, muy marinera. Encontré los cactus preciosos. Solamente quedaba uno y lo cogí. Y pones Sunny Day. Sunny Day en los maceteros. Viene hasta con sus maceteros. Son buenísimos. Y yo no los tenía y los vi, quedaba uno y los cogí. Y valen un euro. Cogí estas cuentas que mmm, son entre azul celeste o verde min. No sé cómo lo veréis. Yo hay veces que las veo azules y otras veces que digo, bueno, pues no, no, verde min no es. Yo creo que son más azules, ¿eh? Me costaron un euro. ¿Veis? Bueno, y tienen el agujerito gordito. Cogí esta y cogí estas servilletas, que es la costilla de Adán, que me parecieron muy, muy bonitas. Y dije, bueno, pues me voy a llevar una. Costaba el paquete también eh, un euro y, y ponía las que trae, 20. ¿Veis? Es muy bonita la costilla de Adán. Igual que estas perlas en azul o las cuentas en azul, y esta que es un rosa así empolvado y me gustaron... Y también me compré un paquetillo igual, ¿eh? Un euro. Y ahora el packaging uno y el packaging 2. Son totalmente distintas, pero las cuentas son de distinto color, pero iguales. No sé. Y después encontré, por fin, fin, fin, fin, tachán, los daikus esto Que yo no los tenía. Y compré un paquetillo. ¿Veis? Son muy monos. ¿Cuántos traen? Valen un euro y traen... 24. Pone 24 stuc. Pero no creo que sean stickers. No, no, no sí. ¿Veis? ¿Aquí lo pone? Recortes de papel. No, 24 unidades, distintos diseños. No, no dice que sean stickers. Vale, esto. Después encontré... Mira, qué mono No me gustan. Son preciosos. Bueno, a mí me gustan. Son pajaritos, flores. Una... Son pegatinas. Y son muy bonitas. Y estas. De flores y conejitos de Copa Pascua. Son muy bonitas. También las vi. Valen un euro. Y cogí un cartoncillo de cada. Y tienen unos colores muy pastelosos. Muy bonitos. Muy suaves. Y después encontré estos que son pafil. Que son a. Lacitos. Hasta ahí. Y y ya está todo esto Pues lo que encontré en el Teddy de Málaga, un día que fui a tomar un cafetito por allí y dije pues voy a entrar a ver si entra algo nuevo, y mira encontré alguna que otra cosilla la verdad, fui a coger algún estar de papeles así veraniego, pero es que me resisto yo no puedo comprar los papeles con brillo no me gustan hija, pues una es así de delicada bueno pues nada eh, espero que os haya gustado y si es así y me queréis dar un like, Dale like, pues muchísimas gracias. Si queréis comentarme, muchísimas gracias. Si queréis suscribiros, muchísimas gracias. Suscríbete. Y espero veros pronto. Y mientras tanto, cuidarse. ¡Chao!